venta a otro club. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.